¿Qué ves en esta imagen? Y ahora... Este es solo uno de los miles de ejemplos de cómo nuestro cerebro integra la información del medio para dotar a la realidad de significado. Conocer cómo opera el cerebro en interacción con el medio es hoy día uno de los propósitos más relevantes en el ámbito educativo, como han manifestado varios organismos a nivel internacional. Esta es la propuesta emergente que pretende aunar los conocimientos del campo de la educación con la evidencia científica que la neurociencia ha aportado en las últimas décadas. De esta manera, la combinación de educación y neurociencia proporciona una visión de mayor alcance que facilita tanto la labor educativa como la investigación en este campo. Por medio de un análisis más complejo y completo se potencia el aprendizaje, sean cuales sean las habilidades y características del alumno. Esta unión de saberes permite al profesional en el campo de la educación comprender de manera integral cómo se produce el aprendizaje y cómo la respuesta educativa puede adaptarse para asegurar el desarrollo óptimo de niños y adolescentes. Son objeto de interés en esta corriente no solo las dinámicas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también, entre otras cuestiones, la atención, la memoria, la motivación, la creatividad, la experiencia emocional o el habla. ¿Por qué puedes reconocer una imagen abstracta aunque su contenido no sea fácilmente identificable? ¿Cómo es posible que podamos anticipar las consecuencias de una acción? ¿Qué determina el modo en el que atendemos a la información? ¿Por qué recordamos más fácilmente la última parte de un mensaje? ¿Cómo se adquiere el habla? ¿Por qué no siempre se adquieren los conocimientos de manera efectiva? Partiendo de la educación en combinación con las estrategias propias de la neurociencia, ¿qué soluciones nos permiten abordar el desarrollo con o sin alteraciones? Las respuestas a estas cuestiones serán las que determinen el acompañamiento que el docente haga con sus alumnos, así como su buena praxis. En la práctica educativa, así como en la investigación desarrollada en paralelo, innovación y educación son y serán dos de los pilares que fundamenten el conocimiento y el progreso. El Máster en Neurociencia y e Educación te permitirá formar parte de este progreso proporcionándote la base de saber necesaria para trazar el puente entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el funcionamiento de la mente. Con esta formación podrás crear y acomodar las herramientas y estrategias educativas a la realidad particular del alumnado.